All the practitioners from all of the world, uh, Todos los practicantes de todo uh, el mundo, heart to heart, corazón a corazón, uh, van a conectarse juntos create, uh, para crear un campo de conciencia de alto nivel para la humanidad so, y el mundo. Firstly, uh, Primero, like invite, uh, me gustaría invitar uh, singer, a nuestro friend, uh, famoso cantante Manfred para que cante bellas canciones. Y él creó algunas canciones para practicar. Así que todos, primero manténganse en este estado minjue puro, fundiéndonos con el universo y sintiendo esa completud. Tien vamos a hacer una conexión muy buena y profunda todos vamos a nuestro mejor estado y sintamos sentamos que nosotros y el universo somos uno solo las canciones tienen una muy buena información cuando cantamos y todos seguimos cantándolo muy suavemente. No abrimos eh, el micrófono. Nuestro corazón conecta con esa información de paz y nuestros corazones se funden. Muy bien, ahora vamos a comenzar. Ah mm -hmm. oh. Thank you Manfred. Mm. Hola everybody. Hola. Ah. Okay. Bien. Chinese, uh, friend, uh, un compañero de China va a compartir su experiencia. Yeah. Uh, first to, to seventh of October, I attended uh, the teachers' uh, class. Asistí la la clase del siete de octubre por primera vez. Uh, we we had two hours every night. Y estuve dos horas todas las noches. y luego lo repasaba cada mañana y practicaba eh, por la mañana lo que habíamos hecho en la, en la noche uh Focus one me enfocaba principalmente en una práctica en el masaje de abdomen oh, okay. en rofu era lo que le había enseñado teacher Wei one hour. Una hora en la mañana y una hora en la noche, todos los días. Algunas veces practicaba más de seis horas por día. Y lo sentía muy diferente. Me siento muy diferente. Es <laughs> muy diferente cuando tú practicas seis horas al día a cuando tú practicas una o dos horas por día. A cuando practiqué seis horas por día I felt some of the sexual energy. Sentí como un despertar de la energía sexual. Un cambio. I continue massage my continué masajeando mi abdomen Then this energy onto the top of my head. y esa energía subió hasta la parte más alta de mi cabeza It might be es lo que se habla en la antigua tradición china de cambiar el semen yeah. en energía. The practice, the energy into some emptiness. Y practiqué esa energía. En, en esa vacuidad. And the and to nurture the mind. Y practiqué esa vacuidad en la nutrición de mi mente. And after I for more than a month, y después de practicar por más de un mes, La energía en mis canales se hizo totalmente transparente. Mis canales de energía se hicieron transparentes. Después de un mes de práctica, My, physically, my body becomes better and better. Mi cuerpo físico mejoró notoriamente. When I kung fu, Cuando uh, practico chikun y kung fu, after massage my abdomen for a few minutes. Después de masajear mi abdomen por algunos pocos minutos, uh, my spine hot. mi columna vertebral, mi médula se vuelve caliente. Then the root la energía del canal raíz comienza a moverse y súbitamente sube hasta la parte alta de mi cabeza. Y dice shu, pronuncia Xu". sus pensamientos se hacen más vacíos. Siento que la energía va a través de mi columna y se expande a toda, a todo mi cuerpo. Now I only sleep Nice, but I felt very y solo duermo cuatro horas por día pero me siento con mucha energía uh, And my my temperature. Temperature. esto es para mí mi, it's it's softer referido softer a mi cuerpo y mi temperamento está más suave y más eh, gentil uh, y también me he vuelto más positivo antes cuando tenía confusiones o conflictos antes los tenía pero ahora me siento más eh, a gusto. Cuando me encuentro con algunos problemas, antes pues, los evitaba, pero ahora los enfrento y espiritualmente me siento muy muy afortunado cada vez y siento claramente que hay un despertar y una apertura en estos dos meses de practicar y recibir la enseñanza del Kung Fu en todos los aspectos de mi vida todos han cambiado a mejor Siento que esto es producto del beneficio que genera todo el campo de energía Cuando practico Kung Fu Me and I todos me están sosteniendo y apoyando y yo apoyo a todos I'm as one. somos uno just me. no soy solo yo Somos todos en el campo de Chi, practicando junto a mí. Nosotros somos todos uno. Muy bien. Este es mi, mi compartir. Bien. Gracias. Gracias, Xie. xie. Information. Uh, muy bien. universal love. Si, si alguien del grupo inglés quiere compartir inglés. en el último curso, tengo una experiencia muy hermosa y, y quiero compartirla. Organicé el curso de Minjue, And the next November 27th, I Y Y en noviembre del so el año pasado combinamos con un pequeño grupo en México. So no, I the treatment with with my patient. Y empecé a aplicar este, tratamiento este tratamientos de chinenchikun con mis pacientes. Combining, I co yo combine, combine. Combine. Combine. Computer. Author, with Tratamientos de acupuntura con chin en chico. Y fue algo muy positivo para mis pacientes y mis estudiantes. Ella es Annalie. La práctica de Minjue me dio una perspectiva más clara de lo que quiero hacer. So <laughs> y esto es todo. Muchas gracias, Teacher Way. <laughs> Vamos a enviarle amor puro. ¡Hola! Bien, gracias. Ah, apareció Regi Regina. Muy bien. Regina es de California. So, um, I wanted to share with you Quiero compartir something con ustedes really in, me, know, algo más muy imponente know. que ha, ha sucedido en mi familia. Yo tengo un hijo con autismo. Y tiene una enfermedad de ¿Y tiene serios desórdenes? Desórdenes eh, psíquicos. En Autismo tiene. Y he tenido pues, en mi vida he representado pues, eh, ciertas confusiones y, y problemas y he tratado muchos eh, métodos y, y técnicas y cuando comencé la formación con teacher y me di cuenta que mi intención con él era muy fuerte cuando comencé el curso, escuché al maestro Wei hablar acerca de relajar la intención. Y re relajé mi intención y solté por completo. Y cambió la relación y fue una experiencia muy eh, cambió fundamentalmente la relación porque antes habían fallado de algunas maneras las terapias que habíamos usado eh. incluida la acupuntura no tenía buenos resultados Quiero decirles sobre la enfermedad que se relajen y que continúen con la práctica de Mingyue y que solo se trata de relajar la intención Estoy muy agradecida eh, con todos Okay. Okay. Thank you, Gracias, okay, everybody, good Todos vamos a enviar buena información. Hello. Y oh, amor, okay. Minjue. <inaudible> okay, todos Relax. nos relajamos. Vamos, todos nos Deja ir, deja ir todo, suelta todo y mantente en vacío. Please, uh, draw your to Todos yourself. traigan de nuevo su conciencia hacia sí mismos. La conciencia se observa a sí misma. Experience the pure, relaxed, better in the present moment. Experimentamos el estado relajado más puro should, en el momento a, presente. Think nothing else, just the focus on. Sin pensar nada, solo te enfocas en el estado puro de conciencia. Mm, no te preocupas ni te importa tu cuerpo. Solo te enfocas en la conciencia. Mantén este estado un corto rato. Relax tu intention. Relaja tu intención. Solo mantenerte en este estado un ratito, vas a sentir el cambio. Relaja. Puedes sentir que tu conciencia se vuelve autoconsciente, vacía, infinita. Ahora entras en este nivel de conciencia pura y puedes ya estar más allá del cuerpo físico y el mundo material. At the same time, you can feel the power Al mismo tiempo, puedes sentir el poder de o la conciencia. Y ese poder. Te trae confianza a ti mismo. Su自信 now, Ahora uh, usamos esa conciencia poderosa para observar el espacio interior de la cabeza. Decimos shu silenciosamente. Decimos shu desde lo más profundo, desde la glándula pituitaria. Sentimos que allí cinco, se, se crea un bien. espacio puro, vacío, sí, y cada vez y se contigo. hace más puro. Piñal. Nos relajamos. Paso. Paso. Desde ese espacio te expandes que al cerebro. Cells, diciendo, en todas las células del cerebro. All the brain cells are to pure chi. Todas las células cerebrales and, se transforman en chi puro. Uh, so know, bow, vacías, Y Sí. Sí. Observamos, observamos, cuidadosa y profundamente se expande a, a todo el espacio interior de la cabeza siente que la cabeza se transforma en su interior en un espacio muy puro y bello damos buena información y amas el espacio interior de la cabeza Continuamos diciendo Shu y sentimos que el espacio interior de la cabeza se expande continuamente junto. En el universo, de念著し, en ese amor universal, con esa información, Ay de la de de la el la el Este es el proceso para cambiar el sistema antiguo de información de nuestra conciencia. Cuando esta información positiva y bella, el universo es ocupa todo el espacio interior de la conciencia y el espacio universal, todo se vuelve hermoso. Y ahora sentimos que el amor universal ocupa todo el espacio de la conciencia y el espacio del universo. Hua de a la es la información positiva en, existe en el espacio-tiempo universal, de forma natural. Cuando entras en este nivel y realmente no estás muy positivo o negativo, es hermoso. ¿eh? Y entras en esa completud universal. Te conviertes a esa. De forma natural. De This uh, can be the foundation Ese es, es un tipo de fundamento para una bella vida. Actually, this is this La base o fundamento para de, una bella vida. Uh, cuando entramos en este nivel, la vida debe ser bella, así que nos mantenemos en ese nivel. Nos mantenemos diciendo silenciosamente, <tose> sentimos que la conciencia pura está en la totalidad del espacio universal en él space y el amor universal y todo el espacio se unifican si. Si. 重新的意识, 重新的爱, mm. How many people want to Muchas personas quieren experience true love experimentar el amor verdadero ahora lo estamos experimentando ahora estamos experimentando esta completud de conciencia pura universal 很多人都想找到真爱 We cannot find the universal love from outside. No podemos encontrar el amor universal It fuera. Is in the stars of the pure consciousness. Está en la fuente de la conciencia pura. Ahora sentimos Everywhere. que nuestras conciencias puras se funden juntas en todo el mundo, la en todas partes. A, Ah, uh, this is uh, the word uh, level consciousness Este es el campo de conciencia Minjue a, min a nivel mundial. Este es nos fundimos en ese campo de conciencia muy serenamente, silenciosamente, Nos relajamos, pan son we are somos una conciencia en la totalidad del universo. En la totalidad del universo. En esta completud, todas las conciencias se funden juntas y se apoyan mutuamente. Build, Ese campo head, de conciencia viene a la cabeza. E inmediatamente sentimos And que el espacio de la cabeza se funde en el universo vacío. vacío. Observa por con. Observa el espacio de tu cuello. se funde en el universo. El The Observa and arms. el espacio de los hombros y brazos, Empty. vacío. Empty the Observe the space in the chest. Observa el espacio del pecho. Vacíos se funden en el universo. -de Observe the observa el espacio del abdomen. Empty, universe. Vacío se funde en el universo. Observa el espacio en la columna vertebral vacío. In the oh, space in the lake. Observa el espacio de las piernas. Empty. Vacío. Y Siente el poderoso campo de conciencia y despierta. Cómo va a través de todo el cuerpo. Cómo. Este se funde con el campo de conciencia y se funde en el universo. 全球意识堂 啊, 觉醒的意识场, 照到身体里边, 照, 通, 照, Y en la resonancia del campo de conciencia mundial, la humanidad está unificada. campo de conciencia mundial, toda la humanidad está unificada. La totalidad del campo de conciencia en su totalidad dice shi sí. sí. sí. Toda la humanidad. El campo de chi el campo de conciencia se vuelve cada vez más y más puro. You feel you are human. Sientes que tú eres la humanidad. Sentimos que somos la humanidad. 人类的其他, a Yisha. So, then 就是阿波。you you and human become one, Cuando tú y la humanidad se vuelven uno, This is a, ese es un es gran un ser. Selfless ser. Self. Ah, selfless self. Ese, self. Es un gran ser, es el propio ser. She, Cuando decimos, she, a changer, a for human. y tu conciencia cambia, realmente lo que cambia es la humanidad. She, todo el campo de conciencia mundial dice, shu". nosotros y el mundo natural y la tierra somos uno. Sentimos que nos fundimos en el interior del chi, de la tierra. Hmm. Siente que nuestro campo de conciencia Filled, she filled the earth. Llena todo el campo de Chi de la tierra, the incluida la naturaleza, toda la humanidad. Is Todo es chi. Uh, mm. Siente como el chi de very la tierra se vuelve muy armonioso, organizado y hermoso. Ese gran campo de chi. Está lleno de amor. 生生不已。嗯，heart um, to heart. Corazón. A corazón, nuestro campo de conciencia. Expand. Se expande. From the entirety of the earth. Desde la completud con la tierra, se expande al sistema solar. Open. Abriéndose. Y, huye, tajada, y cuando nos expandimos al sistema solar, puedes experimentar algo diferente. ¿Lo sientes? 這玄化, 呢呢新靠近到 Expand, the Continuamos expandiéndonos. The information. Nos fundimos a la galaxia. Again. Y experimenta cómo la información cambia otra vez. And Nos expandimos al universo infinito. 擴充到无限的宇宙中 y siente tu conciencia que es una con el campo de conciencia y el campo de conciencia se ha unificado con el universo y Hello, en el infinito universo. El uh, Siente ese amor universal con una sonrisa interior. <tose> 一些带着那一台微笑的感觉嗯嗯嗯 Sí. Sí. Dormidos, pero no dormidas. 在这个无限的 In oh, El universo infinito y ese, esa conciencia pura. Toda la humanidad está siendo nutrida por el chipuro y por la información de amor universal. Toda la energía del cuerpo humano se ha vuelto armoniosa, ¿no? armoniosa y los corazones se han vuelto más calmados, pacíficos. Puedes sentir todos los órganos internos into the universe, y las the células universe. All the cells and the organs. de todo el cuerpo fundiéndose sí. con el universo y nutriendo las células de todos los órganos. 我们的每一个内脏 cada célula es una Mere니까 con el universo Decimos silenciosamente o lo decimos con un sonido muy pequeño, casi susurro. Ahora escoge tú mejor you can postura, into la postura que te resulte más fácil, tanto sentado como acostado uh, o en and la and postura de la meditación in, de and, pie. And 26, 26. 你可以是坐著, en la postura que te ponga, que ]也可以是站立as. te venga mejor. In this infinite conscious universe entirety. Solo necesitas estar That en she she esa completud de conciencia infinita universal y decir universal she, continuamente con amor mm. universal. Siente que el espacio interior de cada pequeña célula se vuelve muy puro. The is the love. La información en el interior del ADN es amor universal. Of lleno de vitalidad me en el chico un 深爱和爱 mm Trust. These things are trust. The whole word. More and more beautiful together with your life. Todo el mundo se and está volviendo hand. cada vez más bello con tu propia vida y con tu corazón. nos vamos volviendo cada vez más bellos con nuestra vida, junto con nuestro corazón. 因为深处相信 坚信, y tú puedes sentir la verdad que realmente toda esta completud se vuelve cada vez más, más bella. 最深处,感觉到变得越来越美好。 Después de decir siente la respiración universal al inhalar todo el universo. Viene al interior y cuando dices, xu te expandes al universo, a de de on Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Y suavemente inhala y atrae el chi universal a lo profundo. Cuando dices desde lo profundo te expandes al universo. <tose> Esta es la respiración universal. Esta es la respiración universal. Uh, mm. And you going to in into all the cells. En cada inhalación el chi va a lo profundo de todas, chi, las todas las células. Todas Cuando decimos Shu, todas las células se abren y se funden en el universo. Uh -huh. mm -hmm. y uh. mm. uh. Somos amor infinito universal. In Estamos en el amor oh, universal yeah. infinito. In en cada universo. Inhalación. Todo el mundo es cada respiración hace que todo el mundo y todo el universo se vuelva <tose> hermoso. <tose> Bien, Now, ahora, let's we finish our meditation. vamos a culminar nuestra meditación. Uh, nuestra meditación. Las manos, sosteniendo la bola de chi, atraen el chi al interior, cubrimos tu chi, y llevamos todo el chi al tan en bajo sobrepone las manos, superpone las manos sobre tu chi, y continúa sintiendo esta respiración amable y profunda, suave, El chi interno es abundante, el chi fluye libremente. In space, Mantente en lo profundo del cuerpo y yes. es como si estuvieras durmiendo, Please, uh, duerme un ratito and... allí. separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio Mantenemos nuestro corazón en este estado de paz. <tose> Muy amablemente inside, Qi, right? mueve todas todo el cuerpo y todas las articulaciones están en estado de chi. Muy bien. Ah, uh, thank you everybody. Gracias a todos. 好了, Hola. Gracias a todos.